Aquí estoy con el disco de Esther Marisol, 30 años, 30 años de edad, no, 30 años de carrera artística. Qué hermoso tu empaque, qué edición más linda de este disco. Cuéntame de este disco, Esther. A ver, este disco tiene realmente muchos detalles. Ajá. Queríamos hacerlo en una cajita para que bueno, sea una presentación de regalo, que no necesites envolverlo, que sea una producción de lujo. Sí. Y, y así se hizo con mi logo si tú ves el logo aquí adelante sí. yo le digo al que me hizo el logo le digo solo es un amigo además de hace muchísimos años y le digo cómo me ves y cómo me representas en una sola cosa y me ha puesto mi poro y mi bombilla ah qué lindo el poro y la bombilla <risa> sí. entonces yo soy eso vos sabes que yo qué Lindo el lo... logo sí. lindo logo no, sí, no está... es el chasco también sí. ¿no? entonces eh... La tapa la hemos hecho en función a, a un poncho que le habíamos sacado una foto. ¡Qué hermosa que estás Ay, ahí! Gracias. Qué hermosa. Eso que te decía, la tuneada. He qué ido hermosa. al taller de chapa y pintura, listo, así he quedado. <risa> Miren qué hermoso <risa> este disco. ¿Y este disco cuándo lo presentaste? Lo he presentado el 2019 en octubre en la Casa del Pueblo. Ya... Yeah justo ahí, al borde de todo. Al borde absolutamente de todo y es un disco que, bueno, se quedó ahí rezagado por un tema político en Bolivia, ya las cosas estaban mal, sí. eh, después por la pandemia peor aún, o sea que este disco, eh, a pesar de eso, lo he promocionado. Aquí está Ojos Azules. ¿Ojos Azules cuáles? Ojos Azules. Ah, el gran Ojos Azules, sí. claro. Que lo he cantado con el Chaqueño Palavecino. Acá, ¿En el disco? Sí, está ahí en ah, el disco. Ahí está el Chaqueño. Sí. Y también están los Nocheros. En realidad, no. Está. La foto ahí, la como foto, un recorrido sí. de todos los años y las cantadas y las tocadas. Uy, aquí está la foto que decías del primer disco, ¿no? Sí, sí. El aquí primer está disco. con Don Luis Aldana, chiquitita. Exacto. ¿no? Ajá. Y este es el primer disco ya de Esther Marisol cuando tenía 11 años. Qué lindo, es un, es un hermoso, hermoso disco porque además muestra las tapas. ¿Cuántas canciones son? Eh, a ver... 15. 15, exactamente. 15, sí. invitados, me decías... Está el grupo Cantares, por ajá. ejemplo, de Tarija, Hasta el chaqueño, está Maritza Donaire, con la que eh, es la, la, la cantora tarijeña también, que ha grabado conmigo La Flor de Sama. Ah, qué hermoso. Eh, y es un qué disco lindo. que a pesar de que se ha quedado ahí, en el, o sea, el disco físico en realidad, uh -huh. los videos bueno, han, han trabajado por sí solos... Eh, se ha promocionado el disco, así que creo que para mí es, es un buen resultado, ¿no? Más allá Qué de que hermoso. todo lo que nos ha pasado, hemos dejado de trabajar, se quedaron los discos ahí, en las cajas. Claro, claro. Eh, ¿Tiene, pero, tiene algunos videos el disco. Sí, tiene varios videos, entonces es... Que puede ver la, la, la gente. Sí, sí, hay una samba muy linda, por ejemplo, de Jorge Milicota, La Despedida también, que está en este disco, que está en video, ajá. La Flor de Samba, eh, Ojos Azules, a ver, no sé, ah, ¿qué más te da? Hay una, ¿Qué más te da? Ajá. Camino al Olvido... Sí, entonces hay oh. hay varios. Volviendo al Valle, también tiene video, Las Comadrid, hay varios videos. Mira, en este disco realmente he invertido harto tiempo. Es más, este disco, como buena tarijeña, ha llegado dos años después de que cumplía 30 años. no yeah. O sea yeah. que ya al año estoy básicamente por cumplir 35 años de de vida artística, Mirá. me gustaría que sea de edad, pero... Yo creo que más suena de edad, diría tu hermano, Ay, ¿no? Quisiera. El Cuchi diría, de edad, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso que hayas hecho un disco tan sin... ¿Dónde lo grabaste? En, Tarija, en Tarija, el pro... Tarija, sí, el productor musical desde hace unos buenos discos atrás, y desde hace unos buenos años atrás, es Nicolás Quintana, Bien. ¿no? Él es eh, de Tartagal. Entonces eh, trabajamos ya entre 10 y 12 años más o menos juntos, y bueno, con el resto de la banda también, es la misma cantidad de tiempo que trabajamos. Y eh, él se ha encargado de hacerme los discos en este tiempo. Entonces él está, él es la parte, es la mitad también de lo que yo hago en el disco, ¿no? Él hace la parte musical y yo le pongo la voz. Yo, antes de todo el problema de la pandemia, te, te seguía, porque yo soy tu fan de. Desde que, tú has cantado conmigo cuando eras chiquitita sí, claro tendrías 10 claro. años cuando Ay, hemos tocado no, no sé si era aquí, no era modesta tiempos. pero hemos, hemos cantado juntos yo te seguía y decía, ¿cómo viaja? ¿no? la estercita, estabas viajando antes de todo este lío sí, sí. te veía de un... eso ha cambiado, ¿no? sí, ha, sí. cambiado sí. ha cambiado mucho pero... También estoy segura, Manuelito, que el público en su momento, y ya cuando podamos volver, seguramente nos darán el apoyo también, porque nosotros como artistas hemos estado ¿no? en las redes sociales como que eh, haciendo, ayudando a que la gente haga el aguante con nuestra música, eh, conciertos en vivo, gratuitos, a pesar de que ni siquiera estábamos trabajando, hemos hecho las cosas gratuitas, y yo estoy segura que el público... Eh, nos va a devolver con su presencia en cada concierto, nos van a ayudar comprando los discos sí, ¿no? Que sí, eso es va a ser muy importante, para ¿no? es un respaldo, va a ser un respaldo Bueno yo te voy a pedir algo especial porque tú sabes el tiempo en la televisión Primero agradecerte por la entrevista, por permitirnos estar en este escenario sagrado para todos los artistas de verte tan linda, tan Gracias, joven. Marilyn. ¿Cómo está la nena? Tú Uy, tienes una nena hermosa. Enorme, cada vez más grande. Eh, además, ya casi 19 años. ¿Cómo oh, ha pasado el tiempo? Natalia, ¿no? Sí, sí, Natalia. Natalia. No, no. Y ella venía aquí, se paraba y me decía: Mamá, este, quiero cantar. Mamá, quiero cantar. Y después, como no le hacía caso, se iba al palco. Esther Marisol, quiero cantar. <risa> ¿Y cantaba la sí. linda? ¿La has hecho cantar sí, en tus shows? Sí, sí, le he hecho cantar, le he hecho cantar. Cantaba conmigo. Pero ella está estudiando ahora otra cosa. Sí, ella está estudiando publicidad y marketing. Es cantora, le ah, gusta. Es, ah, sí, le sí. gusta, le gusta mucho. Cantamos en casa. Es mi alegría, es mi compañera de vida. Es parte importante de lo que soy yo como persona. Así que es, somos un dúo espectacular. Algún día tendremos un disco entonces de Esther Marisol y Natalia. Sí, sí, sí. Se yo puede ya, dar, Sí, ¿no? la he invitado, se ha rehusado al principio. <risa> Ay, qué hermoso! Y ahora le ha obligado muy amablemente a que cante conmigo. Así que... ¡Qué lindo! Sí, de pronto sí. las vamos a escuchar. ¿no? Y gracias porque realmente me da mucha esperanza que volvamos al teatro, todos los artistas. Tal vez eh, antes de... de pasar a, a, vamos a tocar juntos, invitar, ¿no?, a la gente que vuelva al teatro, ¿no, sí. Esther? Manolito, gracias, de verdad, sí. tienes toda la razón, eh, a toda Bolivia, porque este, este espacio es de los bolivianos, de los artistas bolivianos, así que los invitamos, vengan al teatro, a apoyar a los artistas, ahora es cuando estamos retomando nuestras actividades y cuando los necesitamos, así que este espacio es de todos ustedes, vengan a verlos, a, vengan a ver a nuestros artistas, a apoyarlos, a quererlos, a apapacharlos también, como en otras épocas, ya se podrá más, sí. ¿no?, ahora todavía ya tenemos algunas restricciones, solo los artistas en escenario, el público allá pero igual pueden venir y bailar y cantar y participar y, y alegrarse, y alegrarse ¿no? un poco ¿no? excelente, bueno yo le he pedido a mi querida estercita que hagamos un homenaje a mi abuelo materno mi abuelo materno eh, inicia el folklore en, en Argentina mi mamá era de Santiago del Estero mi abuelo también ¿no? ¿Sí? eh, Andrés Chazarreta y alguna vez hemos cantado con estercita esta canción porque es muy significativa. Mi abuelo la compone cuando nace mi mamá en 1920 y unos 20 años después le pone letra Atahualpa Yupanqui, ¿no? Así que para mí es un gusto que toquemos la criollita santiagueña. ¿Qué te parece? ¡Ay no! ¡Qué nervios! ¿Alguna vez te has puesto nervioso para, para cuando tienes que empezar sí, sí, a tocar? siempre. Y en este preciso momento estoy aquí. <risa> sí, <yo> siempre. <risa> sí, ¿no? Es que es una gran responsabilidad, ¿no? Aquí cantar con... Con nuestro Manuelito. Qué Manuelito lindo, Gras. qué lindo que cantes esta canción. Agradecerte nuevamente, Estercita, y vamos a terminar, Chutis, con la criollita santiagueña, en homenaje a, a Andrés Chazarreta, que este año, el 21, son 100 años de que él logra, por fin, que se escuche el folclore en Buenos Aires, ¿no? Luego de 20 años de, de lucha. De ¿eh? tanta lucha. Así aquí, que Manuelito. Gracias. Qué honor cantar esto con vos. Gracias. Vamos ahí. santiagueña, morena linda por ti cantan los chancos sus vidalitas santiagueña por ti cantan los chancos sus vidalitas santiagueña Criollita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañarales en las mañanas santiagueñas. Flor de los chañarales en las mañanas santiagueñas. Santi Alabar a las tonosas de la ciudad. Aguar mi cita del campo, en esta tarde te quiero dar esta Sambita linda como tus ojos santiagueñas. Esa segundita estercita. Cuando vas a traer agua De la represa Endulzas con tu canto Toda la siesta Santiagueña, empulsas con tu canto toda la siesta Santiagueña. Criollita Santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos. Chango sus vidalitas lindas otro de alabar A las donosas de la ciudad Guarmisita del campo Para tus flores te quiero dar Esta linda como tus ojos, Santiago. Bravo. ¿Qué Gracias, Manuelito. A mí. Chutis, hace me pues. Chutis. Chutis, me has <risa> emocionado.